El contacto físico sin duda puede hacer sentirte mejor. Y el contacto físico más sencillo es un abrazo. Abrazar a alguien que quieres hará que te sientas bien y alejará de ti miedos si y temores. Conseguirás relajarte y notarás sus efectos mucho después del abrazo. Tendrás la sensación de importar a otra persona. No pierdas la oportunidad de abrazar y ser abrazado. Sin miedo, sin dudas, sin temores. Solo por el placer de sentirte mejor y entrar en una sintonía de relajación y bienestar. No olvides abrazar más en tus relaciones diarias a tus seres queridos. Convierte el abrazo en tu forma de presentar y se más bien.